Pues mi nombre es Claudia Delso y vengo de A Coruña, eh, de Marea Atlántica, una candidatura municipalista que, que, bueno, que se presentó a las elecciones de mayo de 2015 y, y, y las ganó. Y actualmente soy concejala de, de, de, de una concejalía nueva, que es la primera vez que existe en, en A Coruña, eh, que lleva pues, el nombre de Participación e Innovación Democrática. Pues la experiencia de Barcelona para mí es una experiencia fraterna porque la hemos vivido al mismo tiempo, ¿no? Es una resonancia de, de algo que bueno, pues empezó a, a mover, ¿no? o sea, una intuición de que había que hacer algo desde el ámbito local. Eh, y en bueno, pues en Barcelona digamos que quizás empezó ahí la, la semillita, pero automáticamente pues una semillita que también teníamos en Galicia, pues, pues dejamos que, que creciese. ¿no? Y entonces hemos trabajado en red desde, desde el principio y con Barcelona en concreto pues muy, vamos, muy, de una manera muy, muy cercana, compartiendo código, compartiendo plataformas, compartiendo el modelo pues, del código ético, compartiendo también todas las dudas y, y también cada paso que, iba, que íbamos dando. ¿no? Entonces eh, para mí Bar vamos, Barcelona y, y toda la gente vinculada ¿no? al proceso de Barcelona en común y, y además son, son hermanos y, y hermanas que, que creo que hemos caminado y estamos caminando juntas en este, en este proceso ¿no? de, de, de vida y de, y de responsabilidad para con nuestras vidas. El, bueno, el hecho de que bueno, pues personas que, que veníamos militando desde, desde los movimientos sociales o desde ámbitos, pues quizás. Mmm, eh, un poco ajenos a los espacios clásicos de participación política, ¿no? en mi caso, más desde la práctica artística y desde la reflexión eh, de, la, de la práctica artística y de, lo, de procesos y, y, y espacios de trabajo comunitarios en, también en otros países, ¿no? pero también pues, en un ámbito muy cercano, ¿no? de, de, de, pues, eh, con, con personas mayores, con niños, etc., ¿no? pues, que de alguna manera también desarrollas tu conciencia política ahí y, y, y nace un proceso como, como este, te involucras ¿no? y, y de repente pues eso, te, estás haciendo, te estás haciendo cargo ¿no? y te das cuenta de, de que realmente eh, somos capaces y, y realmente la política se, se puede hacer y, y como, como la estamos haciendo, que es haciéndola juntos y, y juntas. ¿no? Entonces el hecho de que se haya construido Marea Atlántica de la manera que se ha construido, que que toda la parte ciudadana ¿no? que, que lo impulsó se mantenga dos años después ¿no? y, que es, y que es la garantía de que realmente el, el, el proceso pues, pues bueno, es un proceso que realmente ha partido de abajo ¿no? y ha sido un proceso de confluencia y hay, y hay compañeros, y compañeros y compañeros y compañeras de, de, de partidos políticos pero que trabajan eh, digamos en, en comunión ¿no? en ese bueno, pues espacio de trabajo que hemos construido entre, entre todos y que y entre todas y que a partir de ese espacio de trabajo y a partir de haber ganado unas elecciones, ahora mismo estemos transformando desde dentro la, la institución, pues creo que hacen a Coruña pues una ciudad vamos, valiente y, y con muchísima energía para, para seguir trabajando. Para mí significa una, una manera de hacer las cosas, significa un, sí, un cómo. Un cómo significa también ser o intentar ser ¿no? lo más coherente posible con, con la ética de lo, de lo que te mueve y, y, y en base a eso. ¿no? Y, y, y también en base pues, a determinadas digamos, teorías o ¿no? reflexiones más teóricas y más conceptuales que podamos tener, de qué manera somos capaces y además teniendo la posibilidad de, de, de traducir eso en, en acciones prácticas, en políticas concretas ¿no? y al final en cambios que, que repercuten y mejoran vamos, nuestras, nuestras vidas y, y hacen que estemos construyendo, bueno, pues... Pues vidas que son dignas de, de ser vividas ¿no? y ciudades que realmente pues, pues sentimos que son, que son nuestras y, que, y donde construimos también espacios de, de afecto y de crecimiento colectivo.